Dije que, que por edad me parece. ¿Qué es lo que ha comentado Messi sobre su futuro en las últimas horas? Me encanta jugar a Pulga, amo lo que, lo que hago. ¿Qué plan de futuro tiene la Pulga en la selección? ¿Y qué ha comentado sobre Barcelona? Voy a ver para, para, para dónde va mi carrera, qué voy a hacer. Y... Bueno, ya estamos en pleno mes de febrero y el futuro de Leo Messi sigue en el aire. Aunque la Pulga ha hablado al respecto en las últimas horas y de eso vamos a hablar, pero ojo que este pasado mes de enero a principios de mes se daba ya por seguro el futuro de Leo Messi en el Paris Saint Germain de cara a la próxima temporada se comentaba que solo faltaba la firma y que ya estaba todo apalabrado incluso desde antes del pasado mundial de Qatar. Pero ha pasado todo el mes de enero y ahora ni siquiera se habla desde Francia sobre la renovación de Messi ni desde dentro del club ni desde los medios de comunicación. Y es que dependiendo del futuro de Leo Messi a partir de la próxima temporada a nivel de club también va a depender el futuro a nivel de selección. En la selección argentina si va a ser a medio largo plazo o muy a corto plazo vamos a ver qué es lo que ha dicho en dos partes leo messi sobre su futuro en la selección y dijo siempre dije que por edad es muy difícil que llegue al mundial de 2026 amo lo que hago y mientras esté bien y me sienta en condiciones lo voy a hacer pero me parece mucho este es el primer punto y es que messi tiene decidido no arrastrarse por los terrenos de juego y solo seguirá si se ve en un buen estado de forma y acabó comentando no me adelanto nada tampoco pero es lo que repito y repetiré por edad y por tiempo es difícil pero depende de cómo vaya mi carrera deportiva y ojo a este dato y a este detalle de lo que ha dicho la pulga cumpliré 36 años y dependerá de cómo vaya y es que su carrera puede elegir dos caminos diferentes en junio el de seguir al más alto nivel ya sea en el parís saint germain o ya sea volviendo al fútbol club barcelona otra opción se antoja complicada o por el contrario ir a una liga menor como ha hecho por ejemplo Cristiano Ronaldo, en ese caso en el de ir a una liga menor, ya sea en la MLS americana, ya sea en Arabia Saudí o incluso volver a Argentina, ahí tendrá difícil seguir en la selección argentina a medio largo plazo. Lo único que aseguró Messi solo acabar el Mundial es que seguiría unos partidos más, porque lo único que hay en claro en lo que se refiere a su carrera es que seguirá al más alto nivel hasta junio de 2023, por tanto solo unos partidos más con la selección durante estos próximos cinco meses y si sigue al máximo nivel aún está la opción de Barcelona y es que nombró precisamente a la ciudad condal en esta última entrevista con estas declaraciones guardé todo respecto a los recuerdos que tiene de la final. Lo tengo ahí en el predio de Ceiza. Está guardado y en marzo me lo traeré todo a Barcelona, donde tengo todas mis cosas, mis recuerdos. Y ahí es donde muchos se preguntan por qué se los llevará en marzo a Barcelona, porque tiene la casa allí o porque tiene pensado trasladarse.